Hola mis queridos estudiantes, en este video trabajaremos lo que es una tabla de amortización con cuota fija o también lo que tenemos como anualidad vencida. Antes de pensar en programar un crédito, debemos tener claro si este es a cuota fija, es decir, todos los meses pagamos el mismo valor, o si es a cuota variable, por ende el pago cambia cada vez. También hay que revisar si se sacó en VRs o en pesos. Más adelante trabajaremos esos temas y veremos cómo optar por una decisión o la otra. Por ahora nos limitaremos a realizar una tabla de amortización para un crédito de cuota fija en pesos, que es lo más común en el sistema financiero colombiano. Veamos. En este caso nuestro crédito va a tener intereses, que es el costo del dinero en el tiempo. Vamos a pagar un seguro de vida por 48 mil pesos mensuales. Y los abonos a capital pues van a cambiar dependiendo el interés que haya que liquidar en cada vez para que la cuota permanezca constante. Si se dan cuenta, abono a capital va incrementándose mientras que el interés va disminuyendo, logrando mantener siempre la cuota estable. Esa es la forma básicamente que tienen los créditos de cuota fija. Veamos ahora cómo funciona la tabla en Excel con esos mismos datos. Vamos a trabajar un crédito a 60 meses, cuya tasa de interés es el 18% efectivo anual. Si usted ya tiene la tasa en términos mensuales, la registra directamente en la tabla. En este caso, mi tasa era del 18% efectivo anual, entonces le hice la conversión. Vamos a suponer que tenemos una deuda de 35 millones a pagar a 60 meses. Básicamente en Excel aparece la función pago, que nos resuelve la inquietud. Si lo hiciéramos a mano, tendríamos que trabajar con la fórmula de la anualidad, que nos va a dar ese mismo resultado. La fórmula pago nos muestra aquí, miren que Excel nos describe muy bien a qué hace referencia o qué dato hay que colocar en cada caso. Aquí me dice, coloque la tasa y separe con un punto y coma. Es posible que en su computador le salga una coma. ¿no? Lo que le aparezca ahí, eso es lo que hay que hacer. A mí me aparece punto y coma, coloco punto y coma. Entonces selecciono la tasa en términos mensuales, porque estoy trabajando cada una de las cuotas en términos mensuales. Le doy punto y coma y miren que ahí ya se me activa el NPER. Entonces decimos que NPER vamos a trabajar 60 cuotas a pagar. Eso equivale a 5 años. Menos el valor actual que son los 35 millones que estamos adeudando. Y le vamos a sumar un dato adicional, que es el seguro de vida que vamos a estar pagando. Todos los meses lo pagamos, ¿no? Y aquí ya tenemos programada nuestra cuota. Voy a ingresar para fijar las celdas. Entonces, si se dan cuenta, doy doble clic en C2, que es donde está la tasa de interés, voy a dar F4 si estoy en Windows o Command T si estoy trabajando desde un Mac. Y lo mismo hago con la función F4 donde está el saldo de la deuda. ¿Qué hago con eso? Voy a dejar las celdas fijas para que no se me vayan a mover cuando yo vaya a arrastrar el pago en los 59 periodos que faltan por programar. Me ubico en la esquina inferior derecha. Miren que la crucecita del cursor se pone negrita. Le voy a dar doble clic estando ahí para que se copien todas las celdas hacia abajo. Vamos a ir aquí ahora al interés. Voy a tomar saldo de la deuda multiplicado por la tasa de interés. Le doy comandé y la dejo formulada. El seguro... Este banco en particular me cobra el seguro de vida por 48 mil pesos. Entonces le estoy colocando ese valor. El abono a capital sería la cuota menos el interés menos el valor pagado del seguro. ¿No? Recuerden que el abono a capital ya es lo que me queda para, para disminuir mi deuda. Entonces el interés es del banco, por eso lo resto. El seguro es de la aseguradora, por eso la resto y ya está. Damos doble clic nuevamente aquí en la esquina inferior derecha y ya tenemos los datos. ¿Qué me faltan? Los saldos. El saldo de la deuda no es más que la deuda como empezó o la deuda del periodo anterior menos el abono a capital que esté haciendo en cada momento del tiempo. Miren que pagamos $911,000 en el primer mes. Pero, dado que el interés es casi 500 mil pesos, el seguro son 48 mil, pues el abono a capital cierra en 377 mil pesos. Y ya está. Cuando le doy doble clic, pues ya me aparecen todos los datos de interés y miren lo que sucede. La, los pagos de interés se van disminuyendo, mientras que los abonos a capital se van incrementando, manteniendo así la estabilidad de la cuota. En este momento pues ya tenemos todos los datos con la liquidación. Si yo quisiera saber, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de a cinco años yo mejor me voy a tres años con esta deuda? ¿Cuánto tendría que pagar? Pues bien, voy a cambiar aquí donde coloqué el 60, voy a colocar 36 meses y a 36 meses mi cuota debería ser de 1.290.000 y me estaría ahorrando ahí con pagar 300.000 pesos adicionales, bueno, mil pesos adicionales todos los meses, terminaría ahorrándome dos años de pago. <risa>